Tenemos el agua al cuello con tantos putos pantanos La bellota radiactiva nos quedamos sin marrano. Tierra de conquistadores no nos quedan más cojones Si queremos irnos lejos no dejaremos el pellejo ¿Qué hago Dios? Que Dios? en sin bajar. Tenemos el agua al cuello con tantos puto pantano, la bellota radiactiva, no quedamos sin marrano. Sin marrano. Que Dios? En café sin bajar